El calendario definitivo para Community Managers. Hace poco, mi compañera Carlota os habló sobre el Community Management y os dio cuatro estrategias brutales para apretarlo en tus redes sociales. Por cierto, si no lo has visto, ¿a qué estás esperando? Ve a echarle un vistazo y conviértete en el mejor Community Manager del mundo. Hola, soy Vicky. En el vídeo de hoy os voy a dar los 6 días indispensables que tienen que estar en tu calendario de redes sociales, sí o sí. Y por supuesto, los ejemplos más top de las campañas creadas en estos días tan destacados. Así que vamos al barro, que es lo que nos interesa. Los 6 días más importantes de 2020 para lanzar una campaña que lo pete. ¡Ey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de Oniad. Inscríbete ya. Día 1, San Publicito. ¿Cómo lo vamos a hablar en este vídeo del día del patrón de la publicidad? Oficialmente es el 25 de enero, pero se pasa al último viernes de este mes, es decir, el 31 de enero. La agencia creativa penut and Monkey fue quien impulsó en 2015 la imagen de este patrón para poder acudir a él cuando la inspiración se hace de rogar. Entonces, a la agencia Grow se le ocurrió también crear la figura de de San publicita los dos han sido todo un éxito en redes sociales e incluso cuentan con su propia página web vamos a verla tienen su propia génesis sus propias penitencias sus discípulos tienen también el contacto para que contactes con ellos y tienen sus propias redes sociales de facebook y de instagram vamos a ver por ejemplo que en facebook hacen publicaciones animando a los publicistas para que no pierdan la inspiración y el día 25 les felicitaron porque era el día de su salud aunque el día oficial se pase al último viernes del mes de enero es decir el 31 y esta es la web de santa publicita tiene su propio vídeo corporativo y aquí puedes meterte en sus redes sociales para ver qué publican y qué contenido de inspiración y de ánimo para los publicistas ponen en sus redes día 2 san valentín el 14 de febrero todo el mundo hemos oído hablar de este famoso día y es que es una de las campañas más brutales a todos los niveles y tu marca tiene que aprovecharlo quieres que veamos alguno de los ejemplos más top de campañas creadas para este día vamos a verlo y la marca de all spice lo volvió a hacer sus anuncios siempre son súper divertidos y en este era una cita simulada en el que los usuarios de una aplicación que crearon y a través de las redes sociales le decían al hombre cómo tenía que comportarse la cita y lo que tenía que hacer obviamente todo el mundo lo compartió y participó es una forma de dar a conocer tu marca de hacer reír y de crear una imagen de marca brutal. El tercer día son en realidad dos días distintos, el 19 de marzo y el 5 de mayo. ¿Y qué días son estos? El día del padre y el día de la madre. Son dos días brutales para hacer una campaña de publicidad. Y sobre todo tienes que ir a darle al marketing emocional como en los ejemplos que te voy a enseñar a continuación. Y este anuncio se hizo súper famoso en Estados Unidos. Es de la marca Oreo y en él se ve como el... Despierta al padre a medianoche para compartir un aureo juntos y felicitarle el día del padre. Y la empresa, American Greetings, apeló a los sentimientos y a las emociones de todo el mundo con esta campaña de publicidad tan original. Simularon unas falsas entrevistas en las que los candidatos eran reales y les decían las condiciones, como por ejemplo, 365 días al año trabajando, sin descanso, sin tiempo para comer, sin tiempo para dormir. Los candidatos estaban flipando y al final el falso entrevistador les desvela que eso es lo que hace una madre en su día a día. Todos los candidatos se emocionaron y empezaron a hablar de sus madres una forma súper increíble de llamar la atención de todo el mundo y de emocionar el día 4 es el 31 de octubre esta fecha no puede faltar en tu calendario y es que estamos hablando efectivamente de halloween las marcas se vuelven locas haciendo publicaciones y creando campañas para este día tan importante a nivel de ventas y a nivel publicitario cada vez las campañas son más originales y se sacan un montón de descuentos y promociones que puedes aprovechar para promocionar en tus redes sociales como por ejemplo esta publicación que hizo la marca de maquillaje nix os dejamos por aquí una foto Día 5, el 27 de noviembre Uno de los días donde más ventas se producen de todo el año Hace poco hicimos un vídeo sobre el Black Friday Ve a echarle un vistazo Y efectivamente estamos hablando del famoso Black Friday Todas las marcas se vuelven locas poniendo descuentos Promociones, bajando los precios Pero yo os voy a poner un ejemplo de todo lo contrario Que hizo que una marca se hiciese mundialmente conocida Y lo petase en las redes sociales El ejemplo es la marca de productos deportivos rey que hizo en vez de bajar sus precios animó a sus clientes y a los usuarios que le seguían a no comprar en el día del black friday lo publicó en sus redes sociales con el hashtag opt outside que consiguió más de un millón de usuarios comprometidos a hacer lo mismo es decir a no participar del black friday y esto en que derivó en más de 1200 impresiones en sus redes sociales es una forma original y diferente de darle la vuelta a una campaña y puede que no se produzcan ventas pero sin embargo te das a conocer a un montón de público por último el día 6 el 28 de diciembre el día de los inocentes es un día para que tu marca pueda hacer una publicación graciosa original y que llame la atención de todos tus seguidores por ejemplo la marca de césped artificial todo césped hizo esta publicación tan original en sus redes sociales para sus seguidores os la enseño a continuación y como veis, esta es la publicación que hizo todo césped en sus redes sociales. Esto es en Twitter y es que puso que iban a cubrir el desierto de los Monegros con su césped artificial. Consiguieron varios retweets y me gusta y Turismo de los Monegros le respondió a la publicación, la retuiteó una forma súper original de llamar la atención de tus seguidores y además poner un toque de humor y estos han sido los seis días que tienes que apuntarte ya mismo en tu calendario de community manager puedes completar las campañas de publicidad que hagas en estos días publicando todo en las redes sociales para que los usuarios tus seguidores y tus clientes potenciales se enteren de todo si haces una buena estrategia y publicaciones que llamen la atención conseguirás un montón de impresiones y como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, ponnosla en comentarios, nos encanta leerte. Ah, y por supuesto, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo.